Para los que no me conozcáis, yo soy Happy Longa Y eso sí significa que nuevo vídeo Nuevo vídeo No para hacer así Estoy bien a la Bromplay Te he dejado, toca ¡Oh, Me da muchísimo coraje parece como si estuviera sucio y estoy Recién salida de la ducha No sé qué pasa Ah, hablando de pelos He de deciros que Estoy usando de nuevo este champú porque estaba usando el otro, el verde, os dije que este ya se me había acabado Pero no me fue bien del todo, entonces volví a este entonces Quería comentaros, aparte de esto, quería deciros que mmm, Dije en el vídeo que me había costado Esto 13 euros, mmm, ni de puta coña, ni de puta coña 13 euros me costó este combo, más dos jabones de, mmm, de la cara Todo eso englobó 13 euros Pero la mascarilla es genial lo que pasa es que como tengo otras pues intento usarlas super poco ay es que no me quiero manchar huele mejor que el champú pero vamos huele exactamente igual y es así como super mantequillosa ay, ay. me da mucho ay, con la textura, ay la estoy liando la estoy liando la estoy liando tío Yo quiero despedir la la la qué asco qué esco? qué asco, qué esto De hecho el otro día estuve en Primor y me compré dos de este que vale 8,95 y me compré el pequeñín que mmm, me costó como casi un euro creo que fue, súper bien. Es un champú nutritivo, ¿champú nutritivo? ¿Me cago en la leche? Yo quería haberme cogido mmm, mascarilla, acoticionado o algo, cago en torno, no me no, no pasa nada. Hija, de todos aprende en esta vida, como a fijarse. Y es exactamente lo mismo, o sea... ¡Ah, no! ¡Vale! ¡Vale! Este es lift In Y este no es el lift In Claro, ya había visto antes esto ¿Y qué es el lift In? Modo de uso Vierta un poco de lift In en la palma de la mano Y aplíquelo sobre el cabello húmedo después de haberlo secado <risa> Después de haberlo secado con la toalla Ahora lo entiendo todo Vuelvo a decir lo mismo de todo se aprende y ahora que me fijen las cosas porque... ¡ay! estaban ahí los no vi, no vi mucho más bueno, ahora que nos hemos dado cuenta de que soy un pelín desastre Dios me ha favorecido en unas cosas y en otras pues se ha quedado corto pues te voy a decir una cosa, el único problema que me veo es lo del flequillo, lo demás, me veo el pelo bien Voy a empezar por el agua de avena Esto es lo que he estado usando Cuando para... se me pone más rojo de lo normal Necesito comprarme en el Aliexpress Cintas de gato No tengo ninguna Para todas estas cosas Bueno, lo que tengo ahora mismo son rojeces Aquí tengo rojo Aquí lo tengo súper rojo Yo me he hecho kilos industriales, la verdad Mi relación con los granos es prácticamente nula. En la adolescencia, pues, me salieron... No lo sé. vais salieron, obviamente, porque soy es persona. Eso sí, me salieron localizaciones jodías ahí para putear. Es en plan de, ya que vas a ser afortunada en no tener toda la cara llena de granos, pues vamos a ponerlos en zonas donde duela y donde sea visible. Yo es que soy más de... En mi cara viven los poreños, ¿vale? Eso es lo que yo siempre he tenido Puntos negros No, no he tenido granos, pues eso pues No sé cuándo fue, no fue la última vez que me salió un grano Ya que os estoy hablando un poquito de mi rutina Os voy a hablar de la tres Lo que utilizo también en la ducha Yo lo que utilizo para exfoliarme la cara principalmente Es esta maravilla Me la recomiendo a Cristina Lo compré en Primor No recuerdo cuánto me costó Ahí le he quitado el precio, mira que no sé si me seguís desde hace mucho tiempo pero yo jamás le quito el precio a las cosas o sea, como habéis visto antes o sea, como habéis visto antes ahí está el precio, que no le quito ni el bicho este, no le quito ni lo de la alarma, bueno he, he de añadir que no tiene el símbolo de que no testen animales, pero yo lo busqué en internet y no testa no sé por qué no tiene el, el dibujo Sí, no te está, no lo entiendo. No lo entiendo. Es exfoliante facial con hueso molido de aceituna. Huele muy bien. Muy bien, con un poquito A ver, no sé si se apreciará. Con ese poquito que estáis viendo ya da para media cara. Os lo aseguro, no es que yo tenga la cara pequeña, que también, sino que con poco, sino que con poco te cunde. Me gusta muchísimo, es súper delicado para mi piel. Aquí te pone que lo apliques, bueno, está en inglés y en francés. Así que voy a hacer aquí un remix. <risa> Aplicar una o dos veces a la semana, en el, con la cara húmeda, evitando el contorno de los ojos. Masajear, masajear haciendo movimientos circulares. Y esto no sé lo que significa ni en idioma ni en otro. Mmm. Uh -huh. Rinse, ¿qué significa rinse? supongo que será supongo que será y luego retirar retirar, enjuagar no iba yo tan desencaminada y bueno dice que tu rostro se queda radiante con glow, aquí tengo brillitos aquí y un poco aquí mm, de normal, a veces que es menos evidente y otras veces que es más evidente entonces no sé deciros si esto lo produce o no, yo me veo que me limpia, me limpia bien, no es, no es, no limpia en profundidad. Cuando quiero que entre un poquito más utilizo mi chisme, lo compré en Mercadona y me costó alrededor de 10 euros Y también aproveché y compré el recambio que me costó. Me costaría alrededor de 6 Lo estoy viendo de aquí, pero no tiene la pegatina del precio. Esto es oficial lo que tengo. Sí que es verdad que me voy comprando cosas, por ejemplo eh, antes de ayer o a lo largo de la semana pasada me compré este en el Primor que cuesta un euro Pink Caragel que es con ácidos de frutas AHA elimina suavemente las células muertas de la piel con ingredientes exfoliantes naturales suaves los ácidos AHA derivados de los extractos de limón y manzana actúan como un exfoliante natural adecuado para la piel sensible el extracto de limón ayuda a tensar y tonificar la piel estrechando y minimizando los poros las imperfecciones de la piel bla bla bla eh, que tiene vitamina c que nutre y tonifica la piel y previene del de envejecimiento prematuro y luego el extracto de manzana proporciona energía a las células y que bueno, que es un aroma refrescante y adecuado para todo tipo, y afrutado para todo tipo de pieles. Yo lo compré porque al ver que elimina suavemente las células muertas, dije, para mí. Porque si tiene un grano gordo me va a hacer pupa y como que no lo quiero. Bueno, aparte añade purificación profunda y reducción de espinillas, hidratante y suavizante, tonificación y rejuvenecimiento. Mm, ya lo probaré y os lo diré por Instagram, lo más probable. Vale, vale, vale, no tiene granulos, es gel completamente Odio que la cámara se caliente, no entiendo por qué tengo la ventana abierta, esto no está ardiendo En fin, es en el gel total, así que me va a ir muy bien para tema, tema mi piel autópica, súper sensible que no afecta cualquier cosa Y luego ya lo que tengo son mascarillas, eso sí esas serían las novedades que tengo, con la cara me pasa lo mismo que con el pelo, no todo me sienta bien siempre, mmm, hay cosas que, que, que hoy me van bien, mañana me van mal, por mucho que yo las adore. Con poco va bien, si, si poco, si tiene calidad no necesito más. Serum, que todo esto lo tenéis destacados en mi Instagram. cuando se seca lo odio porque se queda como como super pringoso aquí ya no me queda este grano se va a quedar ahí existiendo el tiempo que dure conmigo no me lo voy a explotar en la, frente, me, en la frente se me queda bien en la nariz se me queda bien pero aquí y aquí Yo, entonces paso a mi cremita Mucha, mucho mucho brillo no me gusta, estoy esperando a que se absorba todo en la frente se ha absorbido ya porque mi frente es seca pero en los pómulos aquí está todavía pero bueno, estos son los cuatro productos que utilizo serum de ácido hialurónico de la marca de Ordinary el contorno de ojos que habéis visto por todos lados, que es de Martina... ¿Martina? La <risa> textura es mantequillosa como, eh, como la mascarilla esta. Y luego pues mi cremita. Y me echo crema en las orejas. Pues esta es la rutina de una persona que tiene la piel atópica. Maritísimo Mira aquí, quiero agradeceros a todos los que estáis ahí, a los nuevos, gracias y bienvenidos, que os mando muchísimos besos. No se te olvide, happy longuízate mm -hmm. Happy, happy longuízate, happy longuízate